Buenos días a todos y muchas gracias por desplazaros hoy hasta aquí, hasta Villa Martín de Campos, donde nos encontramos para visitar las obras de adecuación, de renovación del firme de esta carretera CL612 que une Villa Martín, con Medina de Rioseco. En este momento estamos actuando en el tramo comprendido entre Villamartín y, y el límite de la provincia de Valladolid, un tramo de 21,4 kilómetros en el que pretendemos renovar todo el firme. Esta carretera, la cl 612 pasa por el municipio de Villamartín, Pedraza de Campos, Torremormojón y Villerías de Campos. Y en estas obras, más allá de renovar el firme, como he comentado, de la carretera con una mezcla bituminosa en caliente, actuar en la cunetas en los, y en los drenajes y mejorar, por supuesto, la señalización horizontal y vertical, también vamos a actuar en las travesías urbanas, en los tramos urbanos, que son los trabajos que estamos realizando ahora mismo en estos municipios y que con ello lo que pretendemos es renovar el firme, de, a actuar también eh, colocando reductores de velocidad y eh, colocando aceras en los laterales de este firme para con, eh, con el objetivo último, por supuesto, de, de mejorar la seguridad eh, de los ciudadanos que circulan por estas travesías. Una obra que tiene un presupuesto de 3,4 millones de euros para este año y el próximo año y que es una de las obras eh, o una, una más de las obras en las que estamos actuando desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con el objetivo siempre de mantener nuestro patrimonio viario y actuar y apostar por la conservación, el mantenimiento y la renovación de los firmes y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, por la seguridad vial. Tenemos para el año que viene presupuesto 99,5 millones para la Dirección General de Carreteras con estos objetivos últimos y eh, a con esta y otras muchas actuaciones en la provincia de Palencia. Una provincia de Palencia que cuenta con 1.500 kilómetros de carreteras autonómicas de los 11.500 que tenemos en Castilla y León. Hay que destacar que Castilla y León tiene el eh, 16% de los kilómetros eh, nacionales eh, de carácter autonómico que, pasan, que tenemos en nuestro territorio.